Llegan los ofertazos JEP. Yeah. Del 7 al 13 de septiembre aproveche. Arroz JEP yeah, por 3 kilos a 6,500 pesos. Pasta la muñeca por 250 gramos a 960 pesos. Azúcar JEP yeah, por 1 kilo a 1,550 pesos. Frijol bola roja JEP yeah, por 500 gramos con el 10% de descuento. Leche JEP yeah, entera 6-pack a 8,590 pesos. Cerveza águila o Poker six pack a 7,850 pesos. Almacén. Jeb, con los super ofertazos y claro, con sus mejores compras.